¿Qué tal, amigos? Buenas noches, estoy acá desde la comodidad de mi casa para traerles el tercer capítulo de Ataque Directo formato late. Así es, hemos tenido dos muy buenas entrevistas, han habido muy bien, así que ya voy agradeciendo a toda la gente que ha sido partícipe de este, esta nueva sección. Ha pegado bastante, eh, que hemos quedado bastante conforme con, porque a la gente le ha, le ha gustado eh, me ha dejado saber con sus mensajes que le gusta esta dinámica de saber qué pasa con aquellos jugadores que tuvieron un paso por la tercera división y lamentablemente por un tema del límite de edad ya no pueden seguir participando. Son jugadores que marcaron hitos eh, en distintos equipos, eh, con distintas anécdotas y cosas. Y para el día de hoy traigo a un querido amigo Ricardo Castillo, también conocido como el pollo. ¿Cómo está Ricardo desde allá de tu casa? Bien, bien. Bueno, buenas noches primero que todo. Eh, agradecido por la invitación a tu late <ríe> Así que, bueno, agradecido también de, de estar aquí en la casa eh, cuidándonos de, de, este, de esta pandemia que, que nos ha afectado a todos un poco. Y, y, y entretenido este formato nuevo de programa que tienen. Me gustó mucho. Sí, la verdad, bueno, se, se conversó, se pensó y, y se hizo. No, no hubo mucha sí. reunión de pautas, eh. Se, se, se estaba la idea eh, me pareció bastante entretenido y bueno, mucha gente pedía también entrevistar a aquellos jugadores que, que ya no estaban en, en la categoría para saber qué pasaba y bueno, la gente en estos momentos me imagino que quiere ir sabiendo en qué está en qué está Ricardo tú en este momento, dónde bueno estás viviendo cómo lo has hecho con el tema de la pandemia que nos cuente un poquito de tu vida personal Bueno, actualmente como tú mencionaste anteriormente ya ya no estoy jugando fútbol, eh, el límite de tercera nos no retira obligatoriamente a algunos y, y, y actualmente estoy trabajando eh, de profesor de educación física en, en el programa Elige Vida Sana en, en San Bernardo. Así que en eso estoy, eh, realizando lo que estudié, estudié pedagogía de educación física y bueno, después me especialicé un poco un, con un magíster de, de gestión, gestión de actividad física y el deporte. Mauro, ¿me escuchas? sí, Ahí sí volví. Ahora sí, ¿volviste? Sí. Sí. Bueno, alcancé a escuchar el tema de, de tu magíster y todo el tema. Y yo te preguntaba si lo habías hecho en paralelo a tu participación en Tercera División. Sí, sí, de hecho, eh, yo con, cuando comencé a estudiar, eh, empecé a jugar en tercera Fue ese mismo año el 2000, 2012 2013 2013 cuando yo entro a, a estudiar Y sobre la misma en, Entro a, a Gasparín Donde ahí tuve un paso muy cortito Mira, ese no me lo, no me lo sabía Sí, es que bueno Creo que entré, antes de que comenzara el campeonato, unas dos semanas antes, me inscribí y todo eh, y alcancé a jugar como dos fechas y por temas de U y el tema de los traslados, de, de Kirikura al bosque, era muy lejos, entonces al final eh, tuve que salirme y ese año después terminé jugando por la selección de la universidad y, y jugando por la universidad, un amistoso contra Recoleta me pido con un amigo, me dice que, que venga, que el, que el proyecto está bueno, y yo le dije que no podía porque recién había llegado a la selección de la universidad y quería estar un tiempo ahí, había llegado recién, entonces esperé a que terminaran los campeonatos universitarios y, y llegué a Recoleta que recién se estaba armando, estaba empezando su proyecto y iban a entrar el, el año siguiente a, a tercera división. Oye, bueno... Y ese proyecto empezó con todo. ¿Cómo viste tú esa, esa revolución que, que causó en su momento Recoleta y con un DT bastante joven también en, en la división y en el fútbol chileno? Sí, desde el principio yo me di cuenta que era algo bien serio. Eh, yo cuando llegué conversé con el profe Fabián Marzuca y, y me explicó cómo iba a funcionar todo, eh, que era un proyecto que era que a era largo plazo, que que primero en un principio íbamos a estar con pocas cosas, y que a medida que fuéramos eh, demostrando eh, cómo, cómo funcionaba, íbamos a seguir, íbamos a ir logrando cosas, ¿ya? Eh, yo llegué y me di cuenta al tiro que había un trabajo profesional, el profe Mati, el profe Seba, eh, y otros que puede que se me queden ahí, y, pero era un trabajo muy, muy profesional, eh, y además que eligieron jugadores que creían en, en la idea, que creían en el proyecto, que estaban que estaban comprometidos. Entonces eh, fue algo que, que, que se veía que iba, iba a andar bien. De hecho, bueno, ese recoleta dejó mucho que hablar en la, en la categoría. Hay harto que comentar sobre eso. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora, bueno, la primera pregunta, entre comillas fuerte, por así decirlo, es, pero es una uh -huh. realidad... ¿Qué, ¿Qué tan difícil es colgar los zapatos a los 25 años? Uf, bien difícil. E, imagínate que para mí, que yo, yo me preparé para esto, que, que, que, en, que en el último año yo dije ya, tengo, un, un, tengo una reserva que es los estudios, puedo salir a trabajar, pero en cuanto al, al, al pensamiento que uno tiene como deportista es que no quiere retirarse nunca. Entonces, eh, es difícil... Eh, tan joven y sintiéndote bien, o sea, uno se siente bien para seguir jugando, eh, la división algunos nos queda cómodo, siendo que podemos aspirar a más, también la división es más alta, tiene sus restricciones, eh, y tienen otro funcionamiento, pero es bien difícil eh, eh, toparte con un, con un límite de edad, y que digas, bueno, hasta aquí llego, y cuelgo los zapatos. Lo peor es que, bueno, lamentablemente aquí te nos impone una categoría eh, en donde, bueno, por temas de, de cómo funciona el fútbol en Chile, a esa edad lamentablemente estamos, entre comillas, recién explotando los deportistas. A muchos nos pasó que casi nuestro último año, entre comillas, fue como el mejor, el más vistoso. Pero, por ejemplo, yo te pongo el caso que salió esta semana una noticia ahí un poquito que dio que hablar, del fútbol alemán, el jugador Andrés Churle, eh, con 29 años, anunciaba su retiro. Eh, ¿Cómo ves esa diferencia de que en un país un jugador decida él, joven, eh, retirarse y acá te lo imponga la, la categoría y las reglas, entre comillas? Claro, leí eso de Andrés Churle y me pareció llamativo. O sea, bueno, igual tiene su, tenía sus problemas. De, lo leí un poco decía que, que se, se sintió solo en algunos momentos entonces también eh, llega un momento que estás ya tan alto nivel que quizás eh, quieres parar y disfrutar a tu familia pero se y el punto totalmente distinto es lo que pasa acá que, que uno quiere continuar que, que muchos eh, recién entraron a los 23 o a los 22 y, y, y tienen tiene una carrera muy corta o sea imagínate eh, son jugadores que podrían estar en primera vez, podrían estar en segunda, pero, pero no están porque, por ejemplo, no tuvieron cadetes, o porque no pueden, no pueden entrenar en las mañanas, porque trabajan, tienen una familia que mantener, entonces es bien difícil. Y también la bueno, las distintas realidades porque acá un jugador que entre comillas todavía tiene hambre, se da lo quiere todo, a un jugador como Andrés Churle, que fue incluso campeón del mundo ya con esa edad, <risa> estaba, o sea, lo ganó todo, se puede entre comillas retirar tranquilo, obviamente hay un tema de presión, de cómo se maneja y de cómo los preparan a ellos cuando desde pequeño Cuéntanos un poquito de, de tu infancia, cómo, porque decías que te fuiste preparando eh, desde siempre para, para lo que era tu sueño, me imagino. ¿Cómo fue tu infancia? Si hiciste cadetes, ¿cómo fuiste llevando toda esa etapa? Sí, o sea, mis mi inicios en el fútbol son... fueron bien tarde. A ver, yo, yo jugué en la sub-13 en Santiago Morning. Venía, venía de una escuela que, que tuvo como ahí como, como una fusión con Cadetes Santiago Morning. Eh, y estuve solo ese año. Después eh, ellos se fueron de esa sede de, de, de, donde nosotros entrenábamos en, en la comuna de Recoleta. Y bueno, el año siguiente no continué porque entré a estudiar. Entré a un colegio emblemático, el Liceo Las Tarrias. Y, y, y pasé a entrenar, o sea, pasé a estudiar en la tarde. Entonces, en ese tiempo, eh, todos los cadetes, hasta la sub, sub 15, sub 16, entrenan en las tardes. Entonces me tocaba los horario, así que preferirme por el camino del estudio. Ya cuando llegué a, a, a tercero medio hubo un paro, un paro en el colegio que duró más de tres meses, algo así, unas tomas cuando se estaba discutiendo todo este tema de los de, de la marcha estudiantil y aproveché, aproveché de, de, de entrenar, aproveché de ir a, a entrenar a Cobresal. Yo llegué llegué en octubre, creo. Y el profe me dice que eh, ya lo, los cupos ya estaban cerrados, límite de, del tiempo, que tenía que esperar al otro año. Entonces me estuve entrenando ahí octubre, noviembre, y, y me di cuenta que no era un nivel tan alto como, como uno piensa, como piensa la gente, los chicos de afuera, que dicen, no, los cadetes, los cadetes. Eh, entonces llega diciembre y, y hay una programación en Palestina. Entonces voy, voy a Palestino y voy pasando distintas etapas para la juvenil, para el siguiente año era juvenil. Y, y me dicen ya, después en diciembre me dicen, quedaste, eh, tienes que volver en enero, ahí viene, viene una nueva, un nuevo filtro. Siendo que ya había pasado varias etapas. Llega enero, o febrero, no recuerdo bien, vuelta de vacaciones, y yo digo ya, voy a probar con el plantel, viene otra prueba masiva de nuevo pasando la etapa y hasta que llego, llego a, a, a quedar quedé yo solo creo ese año y, y bueno igual un poco tarde llegué a la juvenil, el primer año juvenil donde las juveniles eran de tres edades era, esa vez era 92, 93 y 94 y fue un año súper bueno para mí porque eh, viví el mundo de, de, del fútbol profesional a nivel de, de divisiones inferiores ya, Palestino tenía en ese año tenía un plantel muy bueno eh, y aprendí de muchos jugadores que hoy en día están, están a gran nivel el, el Darío Melo, arquero estaba Felipe Campos Colo Colo que, eh, el Paulo Díaz que está a nivel de selección eh, Mario Parra muchos jugadores buenos que, que después tuvieron su debut y hoy en día están jugando a gran nivel. Eh, y entonces ese año yo jugué, jugué si bien jugué poco, eh, aprendí mucho, aprendí mucho. Eh, bueno, los profes me decían que, que tenía condiciones, pero que, que la verdad es que a esa altura eh, llegar a, a ser profesional iba a ser igual bien difícil difícil pasar un primer equipo pero pero me me, me, me dijeron que continuara y, y al final después terminó ese año y doy la PSU y, y digo ya elijo los estudios o el fútbol, entonces fue algo bien difícil y dije ya voy a estudiar de noche y voy a ver cómo se da el fútbol y ahí eh, empiezo en tercera y, y estudié toda mi carrera de, de noche por, por este sueño de jugar. Bastante complejo todo lo que uno vive cuando niño, cuando joven, va viendo distintas realidades. Mira, antes de hacerte una pregunta, te, te voy a leer unos comentarios por aquí que hay en las redes. Valesca Castillo ¿Sí? pone el mejor. Ah, mi hermana. Saludos para ella eh, que, que está esperando una sobrinita mía. Ah, qué bueno, le damos todas la las bendiciones de ahí, las mejores vibras para que salga todo bien sí. prontamente. Daniel Navarrete Arenas, ejemplo de perseverancia y compromiso, crack. Sí, el, el Dani, un amigo, un crack saludo a, to, a todos mis amigos, al Dani, al Ema, al Tito, al, al Castor, <ríe> todos los sobrenombres, a mi hermano <risa> también, al Kiko. <ríe> como las calilas, las mojo ahora es todos. Claro, <risa> todos. Mira, que hay un buen saludo, eh, yo también le mando un saludo a, a Miguel Esteban, eh, pone, tremendo, Ricardo Castillo, agradecido de la vida, de compartir camarín. Sí, el Miguel, un crack, el último año que estuve en, en, en, en tercera, en la granja, fue, fue un gran amigo que, que me dio el fútbol también, eh, también agradecido de... de, de de, de conocer su historia, de su perseverancia también, porque eh, le ha costado estar donde está. Y, y yo sé que, que él como es, va, va a llegar bien lejos, porque tiene mucha hambre de, de, de, de llegar arriba. Sí, es uno de los buenos kinesiólogos de, de la categoría y bien, bien comprometido con, el, con la labor que hace y, y con el club donde está. Le mandamos un saludo a Dieguito Díaz también que pone crack, el pollo, buen jugador, que siempre comparte y siempre está atento ahí a eh, todos los datitos de todos los jugadores, de toda la gente que participa en la categoría. Bueno, estábamos hablando de, de tu infancia, de, de lo que es cerca de ETI y ahora, bueno, tú ya también ahora eres profesor y tienes otra visión y yo te lo, te lo voy a plantear con esta idea el profesor Tulio que también participa en el programa, él es venezolano y ha estado por ejemplo en Argentina y él siempre me dice que una de las grandes diferencias con, con Chile es que por ejemplo tú en Argentina naces y ya te están presionando para que seas el próximo Maradona el próximo Messi y que tienes que ser futbolista y vivir del fútbol, en cambio acá en Chile recién ahora se está pensando en eso los que somos más de de nuestra edad eran un poco más complejo porque estaba, y la dijiste, ¿el de estudio o soy futbolista? ¿Cómo fuiste viviendo tú ese tema? Porque bueno, ya nos comentabas que elegiste estudiar y ver cómo se da el fútbol, pero ¿crees que, que quizás si, si Chile tuviera otra mentalidad, podría ir cambiando un poco la cosa con tu visión ahora también como profesor? Sí, mira, eh, esto lo puedo mirar desde de, de a todos lados. Por ejemplo, en Chile ya hubo un cambio de mentalidad cuando llegó Pielsa, ahí... Cambió la mentalidad donde íbamos a buscar el empate, si, si, si perdíamos por poco era bueno, entonces cambió esa mentalidad donde, donde en Chile se, se puede ganar. Entonces los chicos nacieron, los que nacieron en ese, en ese tiempo, eh, los más chiquititos empezaron a entender que, que, que podían llegar, que podían ser futbolistas, tenían la a los, de, a los modelos como, como Vidal, Sánchez, jugadores que... Que podían mirar y decir que eran bueno, entonces si, si yo puedo ser como ellos, puedo entrenar. Pero también pasa en Chile que, que se dejan de lado mucho los estudios. ¿ya? Eh, se, puede, se puede estudiar y ser, y ser futbolista, se puede, se puede ser cadete y, y no dejar de lado los estudios. Porque al final en Chile pasa que, que hay muchos jugadores que se preparan para ser profesionales y no llegan. El porcentaje de futbolistas que llegan a un primer equipo es, es, es, muy, es, muy, es muy bajo. Son muchos los jugadores que, que terminan eh, jugando en tercera o, o, o, o terminan trabajando. Entonces miran para atrás y se dan cuenta que, que perdieron muchos años de, de estudio. Entonces se, se, se enfrentan a trabajos que no les gustan o, o, o no encuentran trabajo. Entonces... Yo creo que aquí en Chile hace falta esa educación a los deportistas, de que, de que ellos pueden ser los mejores deportistas, pero también tienen que tener esa formación integral de, de estudiar. Así es, tiene que haber un cambio bastante grande en todo lo que es educación, y, y entre comillas, seguir el, el modelo, incluso obviamente siempre nos, nos reflejamos lo que hace en Europa, que incluso ellos crean a los niños, por decirlo, crean, porque te enseñan desde chico a ser un atleta, entre comillas, primero. De que te desenvuelvas, por ejemplo, natación, básquetbol, tenis, fútbol incluso. Y tú después vas viendo en qué área crees que te desenvuelves mejor o la que más te gusta. Y eso te abre muchas más puertas, como dice, porque también vas con los, el estudio de la mano. Porque yo, lo que yo te decía, porque acá aparte está ese, ese prejuicio también de la gente de que o estudias o eres futbolista y a veces claro. uno se va quedando ahí en el limbo, en el medio y al final como dices, termina sin una y sin la otra y llegar a esta edad, por ejemplo sin ninguna de las dos, eso yo creo que es súper complejo Es complejo, y además que también se da que, que aquellos que no tienen muchos recursos tienen que ayudar a su familia o algunos tienen hijos entonces cuando se dan cuenta que perdieron mucho tiempo es complejo Sí, hay muchos muchos sacrificios, obviamente, que bueno, en el momento uno, yo creo que lo mejor es no tomarlo como sacrificio, porque estás haciendo lo que te gusta, siempre y cuando la idea tenga buenos resultados. Mira bueno, aquí el Nico Calquín claro. te pone, tío pollo, lo más grande, no lo olvidaré, en la granja. <risa> el Nico, el loco, el, el un, un tipo muy loco. <risa> pero, ¿En, qué, pero... ¿En qué sentido? Buen amigo, sentido? Buen, amigo, amigo buen amigo, buen amigo. No, en el sentido de que, de que tenía su arranque, y, y, pero buen, buen compañero. Eh, disfruté harto con él porque él, él trabajaba conmigo en el, en el taller de, de fútbol que había ahí en, la, en el estadio, de, de niños. Entonces él era, era hacíamos dupla de profe y, y él, bueno, él está ya terminando de estudiar, pero, pero súper buen profe y, y como compañero en la granja bien loco <ríe> pero buen jugador, muy buen jugador así es, tiene harto que, que entregarle a la división ya ya es hora así de que deje de ser el, el Nico Calquín, si ya que no que ahora que sea ya eh, o sea un, un estandarte de lo del equipo claro o sea yo, yo hablé hartas cosas con él le mencioné la importancia de ser constante y, y él, él tiene todas las condiciones para estar más, más arriba solo depende de él Así es. Le mandamos saludos también a Cristian Sepúlveda, pone saludos al panel, a Alejandro Navarrete que pone crack, a Emanuel Castillo, máquina, eh, crack uh -huh. pone, y un corazón, hermano de mí, bueno, que compartí sí. bastante con él. ¿Con, ¿con quién? Con Emanuel Castillo, atajó por Gide. Ah, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí Pero... el, el EMA, bueno, el EMA eh, fue mi... Lo conocí en el colegio, en el colegio, en el liceo. Eh, somos amigos hace muchos años. Eh, después, después entramos juntos a estudiar a la U. Y hasta que nos separamos porque él se, se puso a estudiar en diurno. Y, y ahí ya, como que nos separamos un poco en cuanto a, a eso de vernos todos los días porque éramos uña y mugre. Entonces. ¿De de hecho, y yo, y bueno, él también su, tuvo, harto, harto, harto paso, tuvo su paso por tercera Estuvo, estuvo en, en varios equipos Sí, sí, el hombre tiene recorrido Bueno, él, cuando, antes de llegar a Jiré había estado en Gasparín De hecho yo cuando estaba revisando las fotos y buscando Vi una que en, con un partido contra Rodelindo Salía en la foto y dije si Yo, yo a él lo ubico lo Sí, sí, sí Y ahí un saludo para Lale también Que comentó un amigo también están todos ahí, bueno, pendientes a la entrevista. Bueno, hacerle la invitación a todos los muchachos que están eh, viendo en la casa eh, y si mi amigo Fakir me ayuda en estos momentos, para mostrarle uno de nuestros colaboradores, acá tengo los amigos de Nuble Print. Ahí salen las redes sociales, arroba Nuble en Instagram. Puedes buscarlos, puedes ir a visitarlos, puedes ir a consultar, porque ellos tienen de todo, desde tacitas, eh, desde llaveros, portamaus, relojes todo lo que a ti se te ocurra de forma personalizada con tu equipo favorito o el equipo que tú quieras para regalarle a alguna persona, Noble Print lo tiene. Recuerda buscarlos en arroba Noble Print o al más 569-6699-7829, más 569-6860-2621. Le adelanto a la gente que... Prontamente me van a hacer llegar una jineta de, de capitana ahí personalizada, así que la vamos a estar mostrando en, la, en las redes. Tienen de todo los muchachos de Nuble Print, así que le mandamos un gran saludo a la gente y recordarle que vaya a cotizar ahí, vaya a consultar a su página web o directamente al WhatsApp. Ellos están haciendo envío a todo Chile, la, tienen de todo. Así que un saludo a la gente de Nuble Print, Nuble Print, así que para que lo sigan en las redes sociales. Ya, bueno. <risa> Pasamos todo lo que fue, entre comillas, tu infancia futbolística y ahora, bueno, tu primer paso, como habíamos comentado, eh, Recoleta, eh, donde los hitos más importantes, obviamente, me imagino, fue el salir campeón de la tercera división B. Cuéntanos cómo, cómo fue ese, ese momento. Sí, bueno, yo llegué a Recoleta, como te digo, fue mi primer club de tercera división. Eh, de donde creí en el proyecto que, que había, eh, había un cuerpo técnico muy profesional y bueno, tuvimos un primer año donde, donde nos quedamos en, en, la, en la primera liguilla de Zonal de que había en ese tiempo, eh, fue, fue una eliminación muy triste porque llegábamos a la última fecha de esa liguilla y llegábamos primero, teníamos que perder... Y un equipo tenía que ganar por diferencia de seis, creo que era Juventud Salvador. Y, y jugaba con, con el equipo que iba último, entonces al final eh, <risa> íbamos ganando, íbamos ganando 2-1, nos dan vuelta al partido, en el otro partido ganan 7-1 y, y quedamos fuera. Así fue la eliminación de ese primer año. Eh, pero bueno, nos sirvió, nos sirvió demasiado, porque, porque si bien eh, teníamos un buen equipo. Teníamos falencias que, que al siguiente año supimos mejorar y, y teniendo un récord de puntos en, en la primera fase grupal en la zona norte, clasificamos a la liguilla donde también eh, ascendimos, ascendimos una fecha antes, creo. De hecho, bueno, yo me recuerdo. Salimos Sí, ese ascenso de hecho fue el, el año 2015, yo lo recuerdo, nosotros en el participando con Jiren lo, lo enfrentamos en el verano a Recoleta, eh, fue triunfo de ustedes por, por 3 a 2, bueno y uno se acuerda de ese Recoleta con nombres como el de Nico Astete, Estefan Pino que hoy está en el sí. Fútbol Profesional... O sea, como tú decías, se aprendió de los errores del año anterior y se armó un plantel, un equipazo que tenían, Pato Pinilla, incluso varios jugadores que entre comillas nos decía a veces que eran de segunda línea o suplentes, después fueron marcando hitos en muchos equipos de, de tercera división. Y por sobre todo, yo creo que algo muy importante también era que ese año todos hablaban de Osorno, que Osorno era el que iba a subir, claro. Osorno que estaba en la zona sur pero llega y se enfrenta contra un recoleta extraordinario, porque jugaban... Era el Barcelona de la tercera división. ¿Cómo eran los trabajos ahí del profe Fabián, que es totalmente dedicado en, en lo que hace? No, eran era, era muy buenos entrenamientos, bien intensos, donde, donde había que estar 100% concentrado siempre, eh, y, y, y no podía ser indisciplinado. Eso era, lo, era algo súper bueno, donde donde la indisciplinada no iba no iba con el club, no iba con el plantel, eh, el que llegaba atrasado tenía sus su castigos severos, lo mismo con los que no iban a entrenar, o sea, imagínate, no iba a entrenar sin avisar y, y te caían las penas del infierno, entonces eso, eso ayudó también a que, a que ese año, eh, bueno, los, todos los años que estuvimos, estuvimos arriba siempre, Sí, en, en, en, en el, cuando subimos a tercera A, eh, no, no salimos campeones, pero ascendimos dos fechas antes. De hecho, se cayeron al final y ahí se invirtieron los papeles y termina saliendo campeón Osorno. Claro, sí, nosotros llegamos a Osorno, a la, nosotros, esa fe, ese año quedábamos, un equipo quedaba libre, y nosotros quedábamos libres en la última fecha. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que saber ascender antes. Nosotros ascendimos en la antepenúltima fecha del campeonato y la penúltima íbamos a jugar con Osorno. Entonces viajamos a Osorno ya ascendido y ganando a Osorno ya salíamos campeones. Bueno, no se dio eh, ante, ante un Osorno también que estaba buscando su, su chance de a subir a, a segunda. El estadio repleto, fue un partido súper bonito. De hecho, bueno, esos partidos después incluso se replicaron hasta en segunda división, se los toparon bastante a, sí. a la gente de Osorno. Sí, eh, se, se ve también que en el sur se ve como más, más identificación con los equipos. Si bien Osorno es un club histórico, eh, se ve harto en el sur que, que, que los equipos llevan harta gente y, y es lindo eso. Sí, hay más sentido de pertenencia. Bueno, nosotros los que hemos tenido la, el agrado de viajar a varios lugares de, de allá, hay muchos equipos que llevan mínimo mil personas y, y se sienten parte del equipo, que cuesta mucho acá en Santiago, donde son equipos, entre comillas, más familiares o de incluso de la comuna. Ustedes, bueno, era el, el equipo de, de la comuna y aún así les costó. De hecho, el cambio a segunda fue algo importante pero a la vez complejo por el tema de la sociedad anónima, de los recursos, del estadio, porque posteriormente tuvieron que jugar incluso en el de la Pintana, entonces eso les cambió un poquito, porque, bueno, igual tuviste tu experiencia profesional, ¿cómo, cómo fue ese, ese paso? Sí, fue, fue, fue algo muy bonito jugar en, en segunda profesional, si sí, bien para el club como institución fue complejo porque primero no podíamos hacer de local en nuestro estadio, había que formar una sociedad anónima, todo lo, todo lo que es trámite de, de contrato y todas esas cosas, eh, se hizo difícil el primer año cuando estuve yo. Eh, pero a nivel deportivo, súper super bonito, eh, enfrentamos a, a clubes que, que tienen historia en segunda, eh, y, y también lo personal fue... Fue algo difícil continuar. Si bien eh, ascendimos, eh, había muy buenos jugadores, eh, la base eh, de, de lo que era Recoleta Tercera Edición siguieron, siguieron bien poco en, en segunda. Y bueno, eh, lo bueno es que hice una buena pretemporada y, y, y pude continuar en el club. Eh, y... y y se, se nota el cambio de, de división entre segunda y tercera. Eh, es, es distinto la forma de jugar, eh, pero eso no quiere decir que en tercera división hayan, hayan jugadores con menos nivel. Yo, yo he visto jugadores muy buenos en tercera división, así como en segunda división. Hay temas, obviamente, que incluso como lo comentamos fuera de micrófono, que, bueno, algún de té un poquito de suerte, incluso la toma de, de decisiones de, de algunos momentos ahí claves que te pueden llevar a dar el, el gran salto. Muchachos, bueno, antes de seguir le voy a pedir ayuda a mi amigo Fakir para que pasemos con nuestro siguiente colaborador, nuestro amigo de Josman Barber Shop. Acá tengo la tarjetita y es oficial que vamos eh, coordinando los cortes de cabello, así que, eh, Ricardo, pollito, queda pendiente yeah. para que te vayas a cortar el, el pelo de forma gratuita de nuestro amigo Josman, posteriormente a esto yeah. de, la, de la pandemia, para que tengas ahí un corte, me lo tienes que, que cobrar, que el hombre hace, hace <risas> corte de cabello, barbería, hace de todo, así que invito a la gente a que lo sigan en sus redes sociales, de Josman Barber Shop, o pueden contactarlo al WhatsApp, más 569-4144-1437. Atiende de muy buena forma, él está incluso con su salvoconducto ahí haciendo visitas. Eh, le ha costado con este tema la pandemia, pero el hombre se sigue reinventando, sigue trabajando. Así que ya le tenemos un nuevo cliente que esperamos que lo vaya a visitar pronto por allá, por su local. Vamos ahí ya, coordinando gracias. más muchas adelante. Gracias. Sí, siempre es bueno ahí porque a él también le sirve y le gusta atender. Tiene muy buena música, hace muy buena atención el hombre. Mira, acá hay dos saludos nuevos. Cati Monardes, el mejor, estoy muy orgullosa de todos tus logros. Sí, mi Polola, eh, eh, bueno, ella también eh, ha estado en todo momento, eh, estoy muy feliz con ella, eh, ha sido un gran aporte para, para mí, eh, es un pilar fundamental, como lo he dicho anteriormente, eh, y ella, ella llegó junto con, eh, más o menos cuando yo entré a tercera edición, así que ella lo ha visto todo, eh, eh, aprendió de fútbol conmigo porque antes no cachaba una, venía de una familia donde no eran, no eran muy no les gustaba mucho el fútbol pero, pero ahora la vez viendo partidos conmigo eh, disfrutando y, y me va a ver al, al estadio así que no eh, un saludo para ella que, que ha sido un pilar fundamental para mí todo esto eh. Qué importante es tener ese apoyo y, y que sea, obviamente, incondicional. O sea, vivió todo tu, todo tu proceso. Lamentablemente, eh, eh, como hemos dicho, una carrera que, que corta porque me imagino que hubiera seguido en caso de que Pollito estuviera en estos momentos en algún otro club. Le mandamos saludos también a Daniel Antonio Aguilera. Un gran saludo desde Lampa al crack Ricardo Castillo. Sí, el Dani, Daniel Aguilera, un crack, profesor. De, de Lampa que, que con el que hemos hecho eh, talleres de, de fútbol en Lampa y, y también bueno an anteriormente éramos vecinos y, y se armaban unas buenas pichangas allá, allá en Kirigura <risa> nunca nunca falta que que hace falta un, un partido un baby hace, hace mucha falta que <risa> sí, yo creo que, es es bueno, que la... todos estamos esperando Sí, es lo que todos estamos esperando pero la prioridad ahora es, es cuidarse, cuidar a la familia y sabemos que a, a nosotros puede que no nos pase nada pero a los que más les afecta son, son a nuestros familiares más adultos así es, hay que tener que, eh, seguir teniendo conciencia y, y cuidado obviamente por uno y también por por la gente que, que nos rodea bueno, después de, de tu paso por, por Recoleta da eh, bueno Tienes tú llegada al cuadro de Rodelindo Román. Cuéntanos sobre ese, ese año en el cuadro de, del rodeo. Sí, eh, llego, llego a Rodelindo. Eh, me, me contacta un profesor de, con el que estuve entrenando en Municipal Santiago, el, el, profe, el profe Sebastián Ramos, el gatito. ¿Ya? Eh, aprovecho mandar un saludo al profe Seba, al gatito, porque... <risa> Fue, fue una, un gran apoyo el año que estuve en Rodelindo Román, eh, un, preparador, un excelente preparador físico, tiene un excelente manejo de grupo, o sea, eh, son de esos preparadores físicos que, que los queréis ver todas las mañanas. No te interesa si, si te va a matar eh, haciéndote correr, <risas> pero, pero muy, muy buena persona, eh, seguimos teniendo contacto, de repente nos mandamos saludos, pero pero muy, muy buena persona, muy, muy igual que su, su papá, eh, que es utilero en Municipal Santiago, o oh, ahí lo conocí yo, eh, muy buenas personas. Sí, de hecho son hombres que bueno van dejando bastante recuerdo y, y marcan en, en los jugadores, por eso, por su cercanía con, con los jugadores, incluso a, claro. aparte del buen trabajo que hacen. Sí, como te decía, en realidad ese año en, en Rodelindo eh, llegó un equipo... Que, que, que tiene ese nombre de, de Vidal que esa figura donde, donde es el equipo de, de Vidal que, que se dice que tiene todo o sea igual partimos, partimos bien encima del campeonato eh, armando el equipo bien rápido pero se arma un buen equipo eh, se arma un equipo bien competitivo en el cual eh, se, se va firmando a medida que van pasando las fechas pero bueno, nos quedamos, no, nos toca esa, esa, esa mala suerte de, de toparnos con otro equipo que también andaba, que le salía todo, eh, un, un Conce que, con el que deberíamos haber jugado la final en vez de, de, de, del cuarto de final, y, pero, pero bueno, estuvimos ahí, estuvo cerca el ascenso, eh, agradezco mucho a él, ese año he aprendido harto de, de profes como el profe Gato el profe Mario Cáceres, el, el profe Rodolfo Madrid eh, y otras personas como, muy buenas personas como el, el, el Mario, Marito González eh, que, que también a él, a él le les deseo lo mejor porque se nota que es una persona que se esfuerza mucho siempre está pendiente en qué puede aprender más, en, en qué puede generar nuevas experiencias eh, así que no, también él un, un muy buen valor de, del Rode y también al Rodri y otros que se me pueden escapar De hecho, bueno, eso es lo que va marcando obviamente a los jugadores en este paso la, la gente que va conociendo, los, los hitos bueno, ese año no futbolísticamente entre comillas fuiste regular pero el, el Rode obviamente era más nombrado por, como decías tú, el equipo de Vidal entonces, entre comillas, yo creo que ese primer año el equipo en sí a mí parecer a veces pasaba a segundo plano por ser el equipo de Vidal. Y creo que a veces incluso eso lo jugó un poquito en contra a veces. Desde mi punto de vista que incluso los, los enfrenté un par de veces. De hecho nos robaste el triunfo y debo decirlo acá con un gol que lo sacaste de, de no sé dónde. Era el primer triunfo de Jiré y en el último minuto nos quedaste el 3-3. a -3. Sí, recuerdo ese partido. Veníamos eh, teníamos de varios partidos... Eh, jugando el profe quiso rotar y ese partido está en la banca entonces veo, veo que veo que el partido estaba bueno quería entrar quería entrar y usted tú andaba ahí una máquina eh, estaba bueno el partido <risa> así que al final bueno me tocó entrar al, eh, como los últimos 20 25 y, y ahí me toca hacer un golcito que le, le ahogué la primera victoria a Iré <risa> Sí, fue. De hecho, bueno, el, el Bastien en su momento me sopló que desde la banca me, me querían matar. <ríe> sí, sí. No, viste no súper bien ese partido. Lo importante de ese partido en sí, bueno, porque después ustedes empatan sin miedo con San Bernardo. Después, al parecer, vino otro empate y una seguidilla, pero sí los hizo despertar para que eh, en su momento después Robelindo explotara y al final, bueno, como comentaste tú, llegaran a, a, a justo a enfrentarse contra el Conce, que llega a la final y, y entre comillas, eh, la termina perdiendo al final. Todos los pronósticos que uno esperaba para ese año no se terminaron viendo. Claro. Sí, eh, es, esos empates que tú mencionas nos ayudaron a, a, a reforzar el equipo. Llegamos a la liguilla, en la liguilla clasificamos como tres o cuatro fechas antes a, a, la, a la fase final. Y, y nos toca esa, esa, esa, esa llave con el CONCE, donde quedamos fuera. Y, y bueno, ellos después tenían, tenían todo para salir campeones, tenían eh, una gran eh, cantidad de hinchas que lo iban a ver y terminas perdiendo en su estadio, entonces, bueno, así, así es el fútbol, eh, Pimahue también lo hizo súper bien ese año, y, y por eso salieron campeones. De hecho, bueno, eso es lo interesante de la tercera edición, lo, lo parejo que, que es, los equipos que se presentan, yo incluso después fui a ver los partidos del Conce, donde, por, para mí, si el Ferro de ese año hubiera tenido un poquito más de recambio, Ferro para mí lo hubiera eliminado al el Conce, y Ferro hubiera pasado, pero son cosas, claro, son supuestos que quedan ahí en el que hubiera pasado. Le mandamos saludos, mira, Mario González, el profe Mario comenta ahí saludos, Ricardo, un abrazo para Lara también, un par de genios. es un grande de la división sí. el profe Mario. Un grande, el profe Mario va, va bien encaminado, va, va a conseguir cosas muy buenas. Alexis Esteban González, también panelista del programa. <coughs> un gran saludo para ambos. Qué cantidad de goles que grité de Ricardo en la granja. Sí, sí, Alexis lo conocí el año pasado en la granja y... Y buena persona también ahí un saludo para él Y también, mira, Fabi Calde Me metí recién, grande pollito, un crack Un hermano, tuve el privilegio de enfrentarle Y compartir un tiempo en las pruebas de San Joaquín Con él Sí, sí, lo recuerdo El, el, el Fabi también Cuando jugué contra él Nos no hizo varios goles En, en Recoleta uh -huh. en, en, en la O sea, fue en Rodelindo también Creo que lo enfrenté No recuerdo bien pero también me lo encontré en, en esas pruebas de San Joaquín donde, donde nos costaba a nosotros porque porque siendo cubo en tercera cuesta cuesta encontrar también el, el club indicado. Entonces ahí me lo encontré eh, y, y no recuerdo bien eh, en qué terminó él. Yo, yo ese año creo que llegué a la granja. Fue el año que llegaste a la granja Bueno, antes de hablar de, de ese año eh, En la granja, que nos queda pendiente De tu paso de tercera edición Quiero mandar un saludo a nuestros siguientes Amigos y colaboradores Así que Fakir me puede ayudar, por acá tengo mi cajita Así es, los amigos de China Walk, porque ellos siguen Trabajando, siguen repartiendo De forma de delivery, y siguen Atendiendo a lo largo de todo Chile, en Conce Con tres locales, en La Serena con uno Llegan Santiago con Maipú, Patronato Santiago Centro, Parque Arauco y Vespucio La Florida, que son nuestros amigos que están en la sociedad con, con nosotros en Ataque Directo. Y así es, ellos nos mandan acá la colación. Hay de todo, cerdo barbecue, pollo mongoliano, chapsui de, de pollo, eh, chapsui de carne, carne mongoliana del menú que tú quieras, así que recuerda visitarlos en su Instagram arroba China La Florida o contactar directamente con ellos para pedir un delivery de tu menú en el más 569 6531 4313, ahí puedes contactar a los amigos de Chinawok que nos entregan estas ricas colaciones y en las redes sociales obviamente hemos subido todo lo bien que se han portado con los panelistas de Ataque Directo, así que le mandamos saludos a los amigos de Chinawok y a Nico obviamente que fue quien coordinó todo este tema bueno, y ahora lo que nos queda, el paso por la Deportivo de la Granja, donde, en mi opinión personal, creo que fue tu mejor año en cuanto a rendimiento individual y en cuanto a rendimiento goleador. Sí, eh, bueno, eh, fue un gran año, año 2019. Llegó, llegó a la Granja después de, de, de buscar en varios clubes de segunda, por ahí no, no tuve la oportunidad de, de quedar en ninguno. Pero llego a un club donde, donde me contacta Pancho eh, y, y el, el Francisco Pacheco, así se llama. Y bueno, me explica me explica más o menos cómo funciona el club, me, me invitan a reunión con, con el profe Miguel Ángel. Y, y me hablan sobre, sobre el proyecto, eh, también... Eh, eh, me hablan sobre, sobre el tema de la, la escuela deportiva, yo ya siendo profesor de educación física, entonces eh, fue algo que, que calzaba con lo que yo quería y, y, y me encuentro con un, con un grupo de, de jugadores que en, en el final se convirtieron en. Eh, nos convertimos en una familia en realidad. O sea, eh, es difícil de repente encontrar un, un, un plantel donde. donde donde esté tan afiatado y sea un grupo bien unido entonces bueno, dependiendo eh, eh, teniendo todas las, las, las falencias igual que, que tienen los clubes en, en tercera eh, siempre se ha, se ha tratado de sacar las cosas adelante en la granja tienen hay una, hay una gran tienen muchas ganas desde, desde, el, desde el tío Robin hasta, hasta el profe Miguel Ángel o sea, imagínate, entrenar a las a la 8, 8 de la noche, eh, terminar a las 10. No, no cualquiera hace eso, ¿ya? Eh, para muchos era difícil tener esa constancia de, de, de llegar todos los días. Y, y yo traté de, de, de dejar una huella en ese club, en, en la granja, y, y de decirle a los jugadores que, que si de verdad querían, quieren llegar más arriba, tienen que estar todos los días ahí. Eh, pase lo que pase entendiendo, entendiendo La necesidad de cada uno, el tema del trabajo Pero, pero Ahí estuvimos Estuvimos cerca de De, de, de, de llegar Más arriba eh, Teniendo una primera Una primera etapa en el campeonato muy buena Donde Donde creo que salimos segundo Algo así Y Llegamos a la liguilla, pero llegamos a la liguilla ya un poquito más, más bajo físicamente, nos costó un poco, y, y, pero también habían otros clubes que, que lo estaban haciendo bien. En lo personal hice hartos goles, eh, fue un club que, que me dio la confianza de, de estar ahí y, y creo que lo hice bien de hecho, bueno, yo que ese año lo viví allá más como comentarista de, me, me tocó ver varios goles y aquí hay una pregunta bastante interesante del de Kine Miguel pregunta, ¿el mejor gol, el mejor momento y el momento más amargo en tu estadía de la granja? Uf, quiere que mate quién quiere que mate? <risa> no eh, Bueno, el, el mejor gol está, está entre dos le, le hice un gol de, de, de tiro libre a, a Rodelindo eh, donde había mucha especulación eh, ahí en la granja con los chiquillos, porque me decían que iba a enfrentar a mi club, me preguntaban si le iba a celebrar y toda la cuestión. Y, y bueno, hago el gol de tiro libre y lo celebro con todo, pero más que nada por respecto al, al, al, al club en el que estaba, o sea, era un partido de dientes apretados, entonces eh, hago el gol y lo grito con todo, pongo el súper bonito también, Así que, bueno, ese uno y el otro podría ser cuando a la Pintana le hice un gol de mitad de cancha que lo, lo, lo había intentado ya un par de veces a otros clubes y me lo habían sacado a la línea un palo por ahí Así que, por ahí está ¿Y qué más pregunto? Eh, tu momento, momento más amargo en el, no, el mejor, en la granja El mejor momento también ya yeah. no el, el mejor momento no fue solo uno, sino que los mejores momentos los vivimos eh, cuando, cuando hacíamos asado. Yo creo que esos eran los mejores momentos que, que, que fortalecen el grupo. O sea, trataba yo yo trataba de organizar lo, los asados con el, con el Migue. Y tratábamos de llegar un poco antes de repente para, para comprar las cosas. Porque no, no todos tenían tiempo ahí. Y, y logramos hacer cosas bien bonitas ahí en la verdad. o sea, yo creo que esos momentos de, de, de, de hacer de, de estar más rato que lo que se entrena fueron muy buenos. Y también preguntaba por el momento más amargo. A ver, el momento más amargo. Es, es cuando ya quedamos sin chance de pasar a la, a la, a la fase final. Es cuando estamos en la liguilla y, y vamos a jugar con Rodelindo allá a la cancha una cancha que ellos tenían sintética que era muy chica era muy difícil jugar ahí y yo creo que ese es el momento más mal porque, que te das cuenta que, que ya el año ya ya, ya terminó y, y, y que y ya se, se, se van las chances de, de, poder, de poder ascender que al final ese era el objetivo que, que todos tenían Así es, es complejo, bueno, asimilar ese momento más cuando habían tenido un muy, un muy buen año. Mira, el, el, Migue, el Migue pone, cuando nos roban en Alwe. Ese fue un partido también que, que yo creo que también fue uno de los más amargos. Que, porque nosotros llegamos a jugar con Pumas, eh, ya después de un par de empates que no, no deberían haber pasado y... Y si ganábamos Pumas nos metíamos de lleno de nuevo en la liguilla. Y vamos a Alwey y con un arbitraje pésimo nos expulsan a uno o dos jugadores. Después me hacen un penal que, que, nunca, vi que no, nunca vi que no cobraron ese penal. O sea, ¿Sí? nos queríamos comer vivo al árbitro. Eh, yo creo que está entre los momentos más amargos. Tan amargo que no me acordé. <risa> <risa> ya la había ido. Los habíais no tratado había, de sacar todavía. y ahora el Migue volvió sí. a, abrir, a abrir la herida. Sí, volvió a abrir la herida. <ríe> Mira, hay una pregunta de, del profe Mario que pregunta, Ricardo, ¿volverá a ligarse al fútbol desde el área técnica? Eh, Uy, uh, una pregunta bien... Mira, eh, yo creo que desde el área técnica sí podría ser, o sea, podría ser como ayudante técnico, me gustaría aprender ahí un poco no es no algo donde, estoy, eh, donde soy especialista, como él, <ríe> pero me gustaría estar cerca de, del fútbol de tercera, quizás quizá en la parte directiva, para, porque igual tengo, tengo varios proyectos en mente, y me gustaría también que, que lo, lo, los proyectos salgan adelante, eh, no solo desde el área técnica, sino que sea un trabajo completo. Vamos a ver, quizás, prontamente, entonces a, a Ricardo. Y quizás qué sorpresa nos trae para como dirigente, quizás de la granja, a ver qué algo puede pasar por ahí. mira quería. No, no, le quiero hacer luchar el piso a, a, a Francisco. Al Pancho. <risa> <risa> no, no. Bueno. Pero sería un gran aporte porque también eres un conocedor de la, de la categoría y eso es lo que uno quizás va pidiendo también y, y lo que queda, queda ligado o si sea, al final. Uno, entre comillas, cuelga los botines, pero quiere estar ligado al fútbol de, de la forma que sea. Claro, sí. O sea, yo no me veo no estando cerca de una cancha, ya sea con algún eh, taller de fútbol para niños eh, o algo así. O sea, yo siempre quiero estar eh, cerca de la cancha. No me veo sin, sin fútbol. Eh, de hecho, eh, es muy difícil de, de, de tomar esa decisión, así que uno, como te digo, siempre pasa de alguna forma u otro ligado al fútbol. Quiero comentarle a la gente, y bueno, tengo otro colaborador que estos días me hizo llegar un producto extremadamente bueno, y son los amigos de Bazar Cafetero. Así es, mira, yo acá tengo en mi casita, esto es directamente desde Colombia. Tengo un tostado mm. suave, tradicional. Son los amigos de Bazar Cafetero que están trayendo café, obviamente, desde Colombia. Ellos tienen ahí en sus redes sociales todo lo que traen, eh, incluso publican memes, bien entretenida la página, eh, y también puedes contactarlos al eh, en su página de perdón en su página de, de Instagram, arroba Bazar Cafetero. Ahí puedes buscarlo, ir a buscar el producto. Eh, yo abajo tengo, también me llegó un tostado medio que es lo que las variantes que tiene, o un tostado alto, tienen café molido y café en grano. Así que hay de todo, uno puede pedir, puede contactar, están haciendo los repartos a domicilio, los amigos de Bazar cafetero así que les mandamos un gran saludo. Yo estoy buscando ahí mi, mi cafetera para, para poder prepararme el café y poder degustar, así que también prontamente vamos a subir información a las redes sociales para todos los que quieran eh, probar este rico café, obviamente desde Colombia, así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Bazar Cafetero Acá hay mira, un comentario Juan Alejandro Catalán Sepúlveda eh, Pone, grande pollito, se te echará De menos en la granja, sobre todo yo A quien le voy a gritar Sí, no eh, El Cata Un, un grande eh, Organizó la barra de, de la granja El año pasado Y, y hacían sentir El apoyo, o sea se agradece también que, que, que, que hayan hinchas de, de clubes de tercera, que no estén ahí porque tienen a un familiar, o sea, van porque se identifican con, con el club, van porque, porque viven cerca, porque se identifican con el estadio, o sea, ese, ese tipo de, de, de cosas es lo que falta en los clubes de tercera, que haya, que haya un grupo de personas que lo siga a todas partes, como ellos, que, y siendo solo hinchas del equipo. Sin, sin tener ningún vínculo del familiar, ni nada. Así que, no, un, agradecerle a ellos también por haber estado el año pasado y, y por darme harto apoyo a mí. Es importante, como dices tú, ese apoyo que, que hizo sentir la, la barra de la granja también. Y bueno, como decía ahí, el quien fundó ahí el, el Gladiador, me imagino que va a llevar los TikTok sí. ahora a, a la barra, porque claro. en Facebook... <ríe> <ríe> Está motivadísimo con el TikTok. Sí, está bien, de alguna forma hay que pasar la cuarentena. Bueno, pues yo te había comentado, ahí eh, antes comenzamos, cuando coordinamos, la idea era contar y que me tuvieras alguna anécdota que se pudiera ahí, guardando los códigos de Camarín, que se pudiera contar ahí, que, que, que no se haya contado de tu vida, de tu paso por tercera edición. Eh, no, estaba recortando algunas cosas y, y más que alguna anécdota de, de, de Camarín, recuerdo que una vez... Eh, íbamos a jugar contra Limache y, y íbamos en el bus Y empezó, empezó con desperfecto y Íbamos a quedar en pana Y de repente quedamos en pana Y nos tuvimos que bajar ahí Esperando, esperando a ver qué pasaba no, no, no llegaba alguien a arreglar nada Así que De repente Alguien dice ¿Y por qué no nos vamos en un bus? Cualquiera que pase eh, Muchos no, ¿cómo hacer eso? La cuestión Y y de repente nos viene un bus, para, venía lleno, nos subimos ahí, todos parados ahí arriba del bus, de no me acuerdo si era un bus o una micro, ahí en la ruta, camino a Limache. así que llegamos ahí a un cruce, y nos pasó a buscar otro, otro bus que ya, ya venía vacío, y, y nosotros también llegamos, obviamente llegamos tarde al partido, porque estuvimos harto rato esperando, yo creo que habíamos llegado una hora tarde al partido, lo bueno es que los árbitros esperaron, y todo el tema. No recuerdo bien ahí el resultado, si empatamos o, o ganamos, pero fue algo súper entretenido porque iba, iba mucha gente en la micro y nosotros parábamos ahí con las mochilas. no Fue, fue algo súper entretenido. De hecho, bueno, esos son lo, los buenos momentos que solamente se viven en tercera, que, que te pasan sí, solo cuando estás jugando en tercera. Claro, por de ejemplo, hecho, bueno. una vez que, que, que fuimos a Sorno y. Y, y en, en tercera B y, y se iba lloviendo el, el bus y, y no había más buses Pues y íbamos para allá en ese Y después teníamos que volver en el mismo Así que compramos una estufa Y la pusimos atrás <risa> No tenía ni calefacción Así que no, fue algo bien entretenido Íbamos con, con calefacción manual Pero... Bueno, son la, la, la humildad, entre comillas, y, y los nobles recursos de, de una categoría que sí, termina siendo tan, tan linda. Pollito, bueno, ya sí. se nos va acabando el tiempo. Un mensaje de, de un gran jugador, de un caballero del fútbol, eh, porque así lo, lo he visto y del de agrado que he tenido de conocerte, para aquellos jugadores que están recién iniciándose en la categoría y que algunos que les quedan un, un par de años bueno, a, lo, a los chicos que están recién eh, entrando a la categoría en tercera que, que la vean como, como un trampolín, o sea que no, no, no se quieran no busquen quedarse en esta división sino que, que les sirva como para llegar a segunda, primera B Esto, yo, bueno, yo, yo jugué en segunda, me cansé de jugar en segunda pero también vi muchos jugadores que, que llegaron, que pegaron el salto grande, de tercera B a primera de tercera B a primera A entonces, en lo futbolístico, que, que nunca se detengan, que, que, entrenen, que entrenen más de lo que entrenan en, en, en su club, que entrenen aparte, que descansen. Algo que se ve mucho en tercera es que, que los jugadores no, no se toman con responsabilidad lo, lo que están haciendo. O sea, no descansan, el carrete. O sea, es algo que, que sí o sí va a influir. O sea, no podemos pensar que, que si, si carreteamos dos veces a la semana y, y nos amanecemos vamos a rendir, o sea el cuerpo te pasa la cuenta entonces más que nada eso y por otra parte que, que nunca dejen de lado los estudios porque la carrera de futbolista en Chile es muy corta eh, entonces entre, si, si, no, si no juegas más, más alto que tercera te quedas a los 25 años eh, enfrentando a, al mundo laboral y, y ahí tenéis que ver qué herramientas tenés. Entonces el llamado es a que, a que, a que siempre estudien que, que, que, o que tengan esa cartita bajo la manga en caso de... Y qué bueno es entonces que los jugadores llegan, lleguen preparados, que vean el ejemplo de que obviamente sí se puede saltar de categoría y a la misma vez tener resultados en los estudios para ser un profesional, para para tener, como dices tú, tu, tu, tu carta bajo la manga, enfrentar a la vida de una mejor forma y que obviamente, gracias a todo lo que ha ocurrido en el país, la mentalidad ha cambiado y las cosas sí se pueden hacer. Bueno, agradecerte el, el que hayas estado el día de hoy con nosotros, tu disposición, ha sido una muy buena conversa, creo que incluso quedan muchos temas por ahí que se podrían haber conversado sí. pendientes, pero bueno, así son las cosas, en algún momento se dará alguna ocasión, así que bueno, despedirte ahora y también el micrófono Queda abierto ahora de libre elección para, para salvar a tus amigos, tu familia Me imagino No, primero que todo agradecerte a ti Por haberme invitado a tu a tu programa eh, Aquí podrían estar Jugadores que, que, que Están activos Que, que andan que, que, que están activos en la edición Pero bueno, eh, agradecerte a ti Agradecer a, a la producción de, de tu zona De ataque directo eh, que, que sigan haciendo esto porque al final siguen tirando para arriba lo que es la división. ¿ya? Y bueno, mandar un saludo a, a, a mi familia que, que están mirando, a mi polola, eh, a mis amigos y, y a los distintos amigos que, que he tenido gracias al fútbol. ¿ya? Un saludo al miguel al Mario, a, a Enrique de Recoleta que se me fue a nombrarlo anteriormente. que Son personas que, que quedan y... Y, y lo va a recordar por siempre a, a compañeros como, como el Mati, el Álvaro y otros y otro más que, que quizás se van a ir, el chino Lichón de, de, de Roelindo que fue un muy buen compañero, que, así que saludos para to, a todos ellos y, y, que, y que, siga, que siga tirando para arriba este programa, muy bueno. Muchas gracias Ricardo, más conocido como el Pollo, Pollito, así que bueno, ha sido un agrado, Agradecemos y mandamos saludos a toda la gente que nos sintonizó, que compartió, que está atento al programa. Próximamente vamos a tener nuevas sorpresas. Adelantar que el día de lunes, ataque directo en el fútbol femenino, va a estar el profe Claudio Quintiniani de exclusiva entregando un gran anuncio. Así que para la gente que sea seguidor también del fútbol femenino, día martes con una jugadora de, de Wonders, también hablando sobre la actualidad del fútbol femenino, algunos eh, hechos que han ocurrido recientemente. Día miércoles, Ataque Directo en eh, Tercera División. Estaremos ahí informando de todo lo que pasa con la categoría. Próximo sábado, un especial. No vamos a tener entrevista con algún jugador, sino que vamos a, a estar de, entre comillas, de cumpleaños. Se cumplen tres años del programa global Ataque Directo, así que vamos a tener un entretenido programa dinámica Así que mandarle un saludo a toda la gente, a todos los jugadores de Tercera División, a todos los que hacen posible este programa y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo, muchos saludos. Chau pollito, un abrazo de gol y nos vemos prontamente. Adiós a todos y gracias chau, por participar. Igual, chau chau. Gracias.